ADC informa. Sustentabilidad. La Conferencia Magistral Derecho Humano al Agua se desarrolló durante la cátedra Gustavo Aguirre Benavides, organizada por la Agenda Universitaria Ambiental y que contó con un panel de expertos para hablar sobre el tema Los Acuíferos en Coahuila. Los expositores invitados recalcaron que el ser humano tiene derecho a acceder a un servicio de agua suficiente, saludable, asequible y accesible. Cultura. Para fomentar la cultura de la paz, la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Coahuila llevó a cabo una serie de actividades para promover entre la comunidad estudiantil los derechos humanos fundamentales, como el acceso a la salud y a la educación. Vinculación la Coordinación General de Extensión Universitaria de la Universidad Autónoma de Coahuila realizó la Feria de la Salud en la Escuela de bachilleres Ateneo Fuente, Extensión Ramos Arispe, con actividades como charlas informativas, actividades recreativas y dinámicas, asesorías de salud física y mental e información relevante sobre la adolescencia. Por su trayectoria periodística y académica, don Armando Fuentes Aguirre Catón recibió por parte de la Universidad Autónoma de Coahuila el máximo honor académico que puede conferir, el doctor honoris causa, reconocimiento que las universidades en el mundo otorgan a quienes han destacado de forma excepcional en uno o varios campos del conocimiento. Para dar la bienvenida a sus nuevos alumnos, la Universidad Autónoma de Coahuila realizó el tradicional desfile en el que más de 5.000 jóvenes, maestros y autoridades de la Administración Central marcharon por las calles de la ciudad de Saltillo acompañados de carros alegóricos. El recorrido concluyó en la unidad deportiva universitaria con una ceremonia de bienvenida y actividades de convivencia, para luego presenciar el Juego de los Lobos que diera inicio en la temporada de fútbol americano de la UNEFA. Internacionalización Ricardo Eduardo Carrillo Gaona, docente de la Facultad de Sistemas de la Universidad Autónoma de Coahuila, realizará una estancia de especialización en Austria. Esto a través de una convocatoria emitida en coordinación con la empresa Magna. La beca le permitirá realizar una especialización en ingeniería automotriz en la ciudad de Graz, capital del estado de Estiria, en el sur de Austria. Calidad Académica La Dirección de Asuntos Académicos de la UADC convoca a los aspirantes a ingresar a Bachillerato y licenciatura al semestre de enero-junio de 2019 a registrarse por internet a partir de la fecha y hasta el 19 de octubre del 2018 a través de la página www.admisiones.uadec.mx la Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma de Coahuila festejó su 35 aniversario. Para las actividades de conmemoración se reunieron a 38 generaciones de cirujanos dentistas. Se ofrecieron conferencias magistrales con temas como nuevas tendencias en la odontología, odontología estética y nuevos paradigmas en operatorio dental. La directora de la Facultad de Psicología, Carla Patricia Valdés García, fue elegida como presidente de la Academia de Directores Unidad Saltillo de la Universidad Autónoma de Coahuila. Los ejes rectores que dirigirán su trabajo estarán basados en la calidad y fomento académico, en desarrollar mecanismos eficientes de comunicación, hacer sinergia para intensificar las potencialidades de cada plantel y ser proactivos en el desempeño de cada unidad académica. Universidad Autónoma de Coahuila. En el bien, fincamos el saber.